All <laughs> Bueno, estamos aquí con José Ramón Pérez Agüera, que es director de producto en Mercadona T, que además es una persona que conozco de hace mucho tiempo, reconozco que en su día te intentamos fichar para Brinsis, porque eras como, como la persona ideal, ¿no? Es decir, pues, alguien que mezcla conocimiento técnico, investigación, producto y e comer, la leche. Pero bueno, al menos hoy te puedo tener aquí, te vamos a asumir un poco. Tío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a, a, a ti por, por invitarme, me hace mucha ilusión, ya te he dicho, soy fan del, del podcast, y me lo digo siempre y nada me hace me hace mucha ilustrar estar estar aquí o sea, que gracias a, a ti un ratito muy muy muy guay antes de todo eh, como siempre cuéntanos tu historia antes de entrar al mercado en tech, porque además Solo tu historia para llegar a Mercadona ya daría para una serie de, de episodios incluso, pero pues, para que la gente... Sí, sí hago, cuando hago la cuenta de cosas y entonces pues, convierto a mi edad es cuando a uno le da vértigo y dices, hostia, estoy mayor ya. Eh, pero pero sí, bravo, la resumo básico. Yo siempre digo que, que la puedo partir en dos, que es la, el, la época académica. Eh, y luego la época más, más de empresa y la época académica se reduce fácil pues eh, un doctorado en informática como tanta gente en estancias de investigación pues, pues en universidades eh, extranjeras en, en algún centro de investigación de empresas uno por ejemplo que tenía Yahoo en Barcelona en 2006 eh, también un año dando clase en Estados Unidos en la Universidad de Carolina del norte eh, con el típico postdoc básicamente o sea que una, car una carrera académica bastante estándar, y con visos de quedarse en la universidad a vegetar de por vida. Eh, lo que pasa es que, claro, si hubiese sido físico-teórico, pues uno si hubiese estado guay, ¿no? Porque uno se dedica así a pensar y a abstraer, pero haciendo cosas de, de tecnología, la, la universidad, eh, al menos si no eres muy listo como me pasaba a mí no puedes desarrollar ahí algoritmos desde cero, pues se te queda corta, ¿no? Porque uno lo que quiere es aplicar ¿no? y, y tener usuarios y ver qué pasa con esos usuarios. Entonces, ahí entonces, en 2010 hago el cambio a al mundo más empresarial, eh, me voy a trabajar a páginas amarillas eh, de Product Manager, cuando yo no sabía que era un Product Manager, eh, y simplemente pues porque como había trabajado en cosas de aprendizaje automático en la tesis y querían hacer un buscador y demás, pues se pues, encajaba muy bien, no el conocimiento técnico que tenía encajaba bien. Y, y ellos estaban ya en un proceso así de transformación y, y intentando trabajar en, en Scrum y nos dieron cursos de Agile y de... Pero yo me parecía me parecía un, un sinsentido. Eh, y, pero bueno, pero como tampoco tenía mucha experiencia de trabajar en empresa, pues me ayudó mucho. Estuve allí dos años y medio trabajando en el proyecto del buscador en un equipo que llaman La Celda, que era La Celda, sí, era la, era una squad, ¿no? El típico equipo de Scrum, pero llamaban Las Celdas. Eh, como que se encerraba allí un equipo que hacía cosas, estaba muy chulo. De ahí pasé a Twenty, eh, eh, que empecé a hacer... Bueno, había empezado en la última etapa de, de Páginas Amarillas, que ahí hubo mucha internacionalización y le cambiaron el nombre a y demás. Empecé a hacer temas de e-commerce, me pasé de la parte de buscador a, a la parte de e-commerce la empresa ahí tuvo un proyecto, un, o sea, un momento de cambio bastante tocho, y ya estando en la parte de e-commerce, me contactaron de Twenty, eh, para... para un poco llevar la parte de la tienda de, de Twenty con todo el proceso de convertirse en, un, en una envío, en un operador digital y, y bueno, y me pasé allí, yo siempre digo que Twenty me vino muy bien para, para hacerme PM de verdad, ¿no? Que, en páginas amarillas me enteré de que era un PM, lo cual ya fue, fue una mejora importante y me sanaban los conceptos, o si sea, algo que tiene todo el tema de este transformación digital es que son conceptos muy fáciles, pero muy difíciles de aplicar. ¿no? y en Twenty tuve la oportunidad de ver cómo otros que, que sí los habían aplicado y bien eh, lo hacían. ¿no? Y ahí yo creo que, que bueno, siempre digo que yo me hice PM allí, me hice mayor como PM en Twenty eh, y fue una, una experiencia chulísima, además había un equipo increíble ahí. Eh, de ahí pasé a, como me picaba el rollo así de, de mandar, siempre soy muy mandón, pues el rollo más directivo, entonces me ofrecieron la oportunidad en Solocal, que Solocal es, es eh, la empresa francesa que compró QDQ, que era la competencia de páginas amarillas, entonces pasé allí a, a trabajar para España y Portugal, había también un equipo buen en tecnología, estaba un chaval que se llamaba Josep Chota que ahora está en Belbo, que ha estado por Even bright está en Canonical, o sea, un tío técnicamente muy, muy potente y bueno, había ganas de hacer las cosas, las cosas bien y bueno, fue un año, un año interesante allí, viendo cómo, cómo intentar hacer transformación digital de la de, de, la de guerrilla, ¿sabes? de la de batalla. Y bueno, después de un año allí, pues me como el mundo startup me había quedado gusanillo en, en, en Twenty, pues me, me fui a Jovan Talent, eh, que era la startup que tocaba. Como va habiendo startups de moda, pues uno, uno va siguiendo la moda, circulando. ¿no? Circulando. circulando. Vamos todos al mismo sitio y al final somos cuatro gatos que nos vamos juntando en, en los mismos sitios. Y ahí en Jovan Talen, la verdad es que fueron un par de años muy chulos eh, llevando el equipo de... de la de de candidatos y demás, eh, y, y bueno, con, con un equipo genial de gente eh, trabajando en lo que a mí me gustaba, ¿no? Eh, juntando esa parte del mundo académico que yo traía con la parte de hacer producto. Y, y la verdad es que lo pasamos lo pasamos muy bien, hicieron cosas chulas. Y nada, de ahí pasé a Amazon, uh -huh. que siempre me había tocado un poco la fibra de joder, trabajar en una grande de estas de decía pues tiene que ser otra liga y es otra liga o sea, eso es eso es una pasada de sitio eh, mira estuve pocos meses pero me fue yo siempre digo que vamos que me hice un MBA gratis allí porque, porque aprendes aprendes a, a, minuto a minuto eh, en un sitio así eh, fue una experiencia muy muy chula eh, eh, pero bueno salió el proyecto de y... Eh, Amazon, al final, es una empresa enorme uh -huh. con, con muchas cosas ya hechas y con un, en, en un ciclo, por llamarlo así, en un ciclo de productos distinto uh -huh. eh, y, y Mercadona, lo que lo que tenía encima de la mesa era una cosa muy chula, ¿no? Porque mezclaba el mundo startup, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, con el gran empresa, ¿no? Con, con hacer las cosas un poco a, a lo grande. Entonces, fui incapaz de, de decir que no. Eh, eh, mira que yo decía, cuando entré en Amazon, dije, bueno, ¿y aquí? Digo, llevo cambiándome de trabajo, cada año, dos años, eh, eh, todo el rato y digo, ya esto toca, toca sentarse un poco, ¿no? Eh, pues no, pues no me lo tocaba. Y, y la verdad es que el mercado en aquí sí llevo ya tres años y medio casi y... Y parece que aquí sí me asiento un poco, menos de momento. Estás echando raíces, como las luchugas que dices que, que vendéis ahí. Esas, esas. <risa> sí, sí, la verdad es que es, o sea, es un proyecto. Mola mucho empezar desde cero un proyecto. Eso yo creo que te vincula mucho y te hace tener ahí lazos uh -huh. más fuertes. Cuando lo ves nacer, yo entré aquí un año antes de que lanzáramos. Claro. O sea, que, que es que éramos eh, 10, 12 personas cuando entré. Ahora somos 1.200. Eso te hacer una idea. Entre pickers y repartidores y todo. Y, y la verdad es que el equipo que hay es, es, es una delicia trabajar aquí. Eh, desde Juana, que es la directora general, que da gusto trabajar con ella, hasta todos lo, el resto de compañeros que llevan el resto de equipos de ingeniería, de logística, es un lujo. Entonces aprendo un montón y me lo paso muy bien. Así que lo vuelto duro. Mola, mola. Oye, antes de meternos ya en Mercadona, de las cosas que has dicho, yo creo que hay, hay cosas que, que te quiero rascar un poco. Lo, lo primero, como has pasado por mil lados, ¿cuál sería el, el mayor aprendizaje que te has sacado tú en alguna de las startups previas eh, y, que, y que te llevas para el futuro? Eh, pues, sobre todo, yo, eh, yo he evolucionado en el sentido de, de ser consciente de lo que significa aportar valor. no eh, Yo, al final, pues, como buen friquito al que le gusta trastear y le gusta ver las cosas, muchas veces pierdes, pierdes la visión del impacto, ¿no? del valor que estás, eh, pierdes un poco... Te quedas por el camino eh, entretenido en el, en, la, en, el, en, el, en el hacer las cosas y no el por qué las haces. Claro. Eh, yo creo para mí eh, He ganado mucho pragmatismo a lo largo de los años eh, y en buscarle siempre un sentido a, a por qué hago las cosas y, y, y cuál es el valor a nivel de negocio ¿no? que, estoy, que estoy aportando. Quizá Amazon eh, yo creo que fue un buen sitio para, para aprender eso, pero ya antes veías que, ostras, me he metido muchos embolados que han aportado poco a la empresa. Me lo ¿no? bueno, he pasado muy bien y ha sido muy chulo y molaba mucho, pero, pero ¿qué valor está aportando esto? ¿no? Creo que el, el hacerse esa pregunta para mí ha sido... Eh, la principal marca de madurez, ¿no?, de... Es que, es que es muy buena pregunta que nos tenemos que hacer todos siempre. ¿no? Sí. Y, y, y esto a la empresa en que le va a beneficiar o a mis clientes tangiblemente Justo. que le va a beneficiar. Eh, luego has estado en universidad y empresa, eh, pero además metido a fondo. O sea, me refiero, es de las pocas personas que, que cuando has estado en cada lado, has, eh, pues has destacado. ¿no? Eh, ¿Cómo crees que puede mejorar la relación universidad-empresa? Y quizás desde un punto de vista startup, ¿no? Es decir, ¿qué puede sacar una startup de las universidades y qué necesita mejorar la universidad para aportar más valor a este nuevo ecosistema. Sí, hijo, pues, pues es una pregunta buenísima porque yo creo que, además yo sé que tú también has estado muy metido en ambos mundos y, y yo creo que cualquiera que, que hayamos estado ahí vemos que hay unas, unas sinergias, valga así la sí. palabra, pero brutales, brutales. La universidad tiene la capacidad de sentar unas bases súper sólidas sobre las cuales luego construir casi cualquier cosa. Eh, la del start, mundo startup tiene una capacidad de innovación y de aplicación. De ese conocimiento absolutamente brutal. Mucho, mucho más que cualquier empresa grande, ¿no? porque, porque quizás las empresas grandes pues, no tienen unos ritmos que se adapten al, al, al, a poder sacarle partido a todo ese conocimiento, pero las startups sí lo tienen. ¿no? Una startup como, como estáis vosotros en su día en Brave Sims, que llevaba toda la parte de inteligencia artificial a, a herramientas que las empresas podían eh, utilizar para generar valor. Eh, eh, es así, eso a mí me parece que es muy muy potente y que se debería potenciar a nivel, a nivel estatal Porque es una forma de rentabilizar toda la inversión que se hace en educación en España Donde creo que hay eh, buenísimos ingenieros eh, eh, informáticos En bueno, el, el área que yo conozco, yo conozco españoles trabajando en Google, en Facebook, en Spotify, en Amazon Amazon tiene un Tech Hub en Madrid Amazon tiene un Machine Learning Center en Barcelona o sea eh, eh, Ellos son conscientes del nivel que hay en este país a nivel académico en áreas de investigación que a día de hoy son importantísimas para las empresas y de hecho le sacan más partido de lo que le sacan las, las startups o las empresas españolas. ¿no? Eh, la empresa grande española son, está muy, muy focalizada en, en sectores, pues la banca, el telco, eh, eh, eh, la energía, ¿no? es el IBEX 35 y básicamente son, son tres sectores. ¿no? Sin embargo, el mundo startup sí está muy diversificado en, en sectores que se pueden beneficiar muchísimo muchísimo de, de lo que se hace en la universidad y creo que lo que falta son ¿no? Yo intento por lo menos una vez al año volver a mi departamento de informática de la Complu, donde tengo buenos amigos y voy allí y, y hablamos de lo que estamos haciendo y, y le contamos a la gente, pero debería haber institucionalmente algo que canalizara ese, esa, esa transmisión de conocimiento, creo que sería buenísimo, porque tenemos la base y casi que nos faltan son los... Son los vehículos un poco para canalizar eso. Totalmente de acuerdo. Llevamos muchos años hablando de transferencia tecnológica y ahí ya empieza a haber desde hace tiempo unidades en las universidades. Pero yo creo que el problema es que la gente que lleva esos universi esas unidades tampoco gente que conozca el mundo empresa o el mundo startup. Es decir, hay mucho desconocimiento por ambos lados de, de lo sí. que hace el otro. Sí, sí es una lástima, pero no hay mucho potencial ahí. No, pues a ver si lo cambiamos. Ya metiéndonos en Mercadona, una de las cosas que más o menos claro, dice Mercadona, ¿no? que es una, empresa que, que una de las grandes empresas de España, de las empresas más tradicionales, por decirlo así, en su planteamiento, con un modelo eh, de gestión empresarial con, que, que se, se da en lanzadera, por ejemplo, muy sólido, va, eh, yendo a los básicos del negocio. Y, y además, eh, que históricamente ha hecho unas declaraciones del e-commerce como en plan, ¿no? El, no, no vamos a ir al e-commerce, hace, hace años, ¿no? ¿En qué, ¿En qué momento se deciden dar el salto? Y además, porque eh, lo fuerte del salto es que ha pasado el e-commerce, para ha pasado como en un all -in, ¿no? Ha montado una división, Mercadona Tech, trayendo gente como tú y muchos perfiles como el tuyo que venían de un mundo startup con conocimiento. ¿Cómo pasa ese cambio? ¿Qué, qué, qué pasa en, la, en Mercadona para que lleguen a ese punto? Sí, bueno, Mercado es una empresa que desde fuera puede parecer muy, muy sólida, muy, muy tradicional, muy, muy inamovible, pero luego, luego te entras aquí y, y te dice el presidente cosas como que aquí lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Y ves que no tienen eh, demasiados complejos en cambiar de opinión. ¿No? Aquí lo llaman Hay todo un lenguaje así, mercadonil. Bueno, en Amazon hay un jargon ahí también, muy Amazon. Todas las empresas así que les va bien suelen desarrollar una cultura muy fuerte y un lenguaje, ¿no? Y ves que Mercadona es una empresa a la que le cuesta muy poco, como aquí dicen, cambiarse de chaqueta. O sea, antes dije que esto no me interesaba y que esto no me daba dinero. Oye, que me he dado cuenta que sí, que lo cambio. Y, además, y además lo cambio de verdad. me lo creo, ¿no? No solo así de boquilla de, bueno, sí, esto... Cuando ya le va bien a todo el mundo en el e-commerce, bueno, a lo mejor me equivoqué. No, no, esta gente dice, me equivoqué y lo voy a hacer bien. Eh, claro, eso da eso da muchísima potencia eh, Básicamente Mercadona Fue consciente de esto dado, dado un momento de que Mercadona es una empresa que tiene muy, es muy consciente De lo que pasa en la sociedad intenta, intenta adaptarse y, y en el momento que se dieron cuenta De que la sociedad le estaba pidiendo Un servicio, un servicio online eh, A la altura del que había eh, En otras áreas de, de retail eh, Decidieron apostar apostar por él ¿no? eh, Probaron varias fórmulas eh, algunas más tradicionales, otras menos, y al final se dieron cuenta un poco de que las empresas que estaban haciendo haciendo bien el e-commerce eran empresas que tenían un marcado de carácter tecnológico. Uh -huh. Es decir, bueno, esto, esto parece que una empresa como Amazon, que ha sido capaz de pasarle por la derecha a Walmart, eh, y, y de hecho Walmart crea Walmart Labs, y Walmart Labs es algo con un componente casi muy tecnológico en San Francisco, o sea, copiando el, el, el esquema de empresa tecnológica, dijeron, bueno, pues. Pues es lo que es un poco lo que nos toca, ¿no? Eh, también toda la toda la influencia un poco de lanzadera y de tener empresas. De, de carácter más tecnológico allí metidas eh, pues le, le, ha servido, le ha servido mucho de, de inspiración a Mercadona al final es, Mercadona es un ecosistema que va más allá de, la, de los propios supermercados y yo creo que, que a partir de ahí se sacó un poco la, la conclusión de, de montar un spin-off ¿no? al final es, el modelo spin-off es un modelo muy típico de hecho algunos hasta terminan cotizando en bolsa eh, o sea que, no, que no, no se ha inventado nada nuevo lo que ha sido un poco capaces de, de ver más allá, ¿no? de decir bueno nuestro modelo tradicional de consulta y tal, no, no es el que se adapta para resolver este problema, vamos a ver qué necesitamos. Y, y bueno, a partir de ahí eh, es un poco hacer el esfuerzo y conseguir engañar a, a, a todos los que nos tenían que engañar para que nos vinieron, pues yo reconozco que la primera vez que me llamaron de Mercadona dije, se han equivocado, porque tenía dos buenos amigos aquí que les estaban ayudando, ¿no? que eran Teo Teo y Pedro Torrecillas no de Circular, pero si no yo dije, no soy la persona que necesitáis. Es, esa parte es súper interesante, ¿no? El, el, el, el cogen a Pedro y Teo de, de circular, que son dos personas del Mundo T que tenían una... ahora circular, pero antes no me acuerdo cómo se llamaba la cosa. Era corba, Vernon, era Vernon. Vernon era, ¿no? y, y, sí. y los cogen para hacer todo esto. ¿no? En lugar de, de decir, lo voy a montar yo desde dentro, en, en el fondo buscaron la forma de que alguien les ayudara a montarlo. Cuéntanos esto un poquito. Claro, y ahí, eh, bueno... Básicamente del proyecto se hace cargo Juana Roche, que con ese nombre, pues no hay que se mueve, vas va a saber quién es, eh, que es la hija pequeña de, de, de Juan Roche y de Herrero, ¿no? Y se hace un poco cargo ella, eh, eh, porque básicamente ella traía toda la, par la parte de Mercadona, ¿no? Toda la parte de, de, del conocimiento del modelo de Mercadona, que al final eh, está en la base de lo, que, de lo que hemos construido, ¿no? Pero sin embargo faltaba la otra parte, ¿no? ya digamos tenía el 50% del trabajo hecho pero faltaba la otra parte y en ese sentido Mercado es una empresa bastante humilde en el sentido de que sabe de lo que sabe y sabe de lo que no sabe entonces se apoyaron y buscaron un poco en aquel momento Pedro y Teo con, con Vernon estaban ayudando a, a varios fondos eh, sobre cómo montar equipos de producto e ingeniería y demás, era un poco la idea ellos previo que tenían a, a circular y, y bueno, eh, contactaron con ellos a través de, de contactos comunes que tenían y, y, y bueno, yo creo que hubo ahí seis, ocho meses de colaboración muy intensa en los que, en los que no solo ellos pusieron el, el conocimiento que tienen sobre cómo montar una empresa tecnológica, sino los contactos también. ¿no? Eh, al final, pues es, es lo que te decía antes y, y eso quizá no, habla, no dice mucho bueno de mí o de, o de la gente como yo, pero, pero a mí me llama Pedro o Mateo y, y cuéntame, fue claro. mucho que sea Mercadona, a mí a lo mejor me llama el Departamento de Recursos Humanos de Mercadona, que además no está acostumbrado a, a, a contarle las cosas a perfiles como, como el mío y, y, y lo desecho, ¿no? lo desechas un poco diciendo, no, mira, no. Yo siempre digo que no hay que no hay gente buena o mala, hay gente que se adapta a un proyecto o que no se adapta. Yo siempre cuando he elegido proyectos he intentado ver si, si yo era la persona que necesitaban, ¿no? Entonces, eh, en una primera llegada, pues, pues mira, yo me he quedado nada más, no... Eh, por lo que yo sé y cómo trabajáis, pues no os puedo ayudar, ¿no? Es que no quiera o, o que me crea mejor, ¿no? Simplemente yo, yo, doy una yo sé de una serie de cosas y de otras no sé, y creo que de las que sé no es lo, no son lo que estáis buscando, ¿no? Entonces ellos hicieron muy bien poner un poco ese proxy mm. para, para llegar a, a, a la gente más tequi y, y funcionó bien. Dicho esto, fue un salto de así de fe, <risa> de, de dejar a Amazon en Madrid para irme a Valencia y, y, y llegar así a un sitio donde había poquita gente y y tal, fue un poco salto de fe pero pero bueno, tuvo mucho tuvo mucho de, de, de empezar en unas startup casi ¿eh? Claro, oye, tú cu cuando llegas ahí, ¿cuánta gente había ya en Mercadonate? Pues, pues yo creo que debí ser el número, la contratación número 13, número 14 como mucho yo creo, por ahí le debían dar, el proyecto había empezado en septiembre del año anterior, 2016 no uh -huh. es donde habían empezado un poco a replantearse el enfoque del nuevo proyecto de online y, y Juana con, con Tamara, con una de las coordinadoras hoy del de, de, de rutinario que llamamos aquí, empezaron un poco a, a ver por dónde tirar y demás, y yo entró en abril, ¿vale? vale. Y, y cuando yo entro en abril, en enero, ya habían, en diciembre, enero ya había entrado, había entrado Javier Querol, que venía de Fiber había ido Pablo Acayela, que era una diseñadora que venía de, de Flyware, eh, ya había gente, ya había gente un poco había pasado por Startups, había, estaba Joel, la parte de, de Android, eh, bueno, o sea, había... Había, había ya un, un grupúsculo ahí, ahí interesante. Eh, y, luego, eh, y luego yo te entro yo en Abril, entra en, en junio, julio, entra, entra el CTO, que es Fernando Díaz, que venía de eBay, que estaba en Londres. Y bueno, yo creo que ya ahí con la llegada de, de Fernando un poco, ya se asientan un poco las bases de lo que será producto ingeniería y a partir de ahí empieza, empieza a crecer. Ahí formáis como una especie de equipo ¿no? Al final los, los sí. de cada casa. Y, y, y lo curioso de cómo arrancáis es que, para, también para que la gente entienda, ¿cómo es el modelo de Mercadona Tech? Porque, porque en el fondo no, no es tal cual cojo Mercadona y le meto una capa online, sino que es algo distinto. Sí, completamente distinto. De hecho, es, es lo que digo, se montan oficinas completamente separadas de las de Mercadona, eh, en una localización en Valencia, en Plaza América, en que que no, donde Mercadona no tenía oficina. Eh, de hecho, antes yo ya entré en esta oficina, pero antes esta oficina estaban en un piso. O sea, más startup no pudo ser. Estaban en un piso. que Yo, yo hice las entrevistas en ese piso y cuando llegué allí eh, pensaba que me iban a estirpar un riñón <risa> para traficar con él. O sea, que yo dije, me han engañado. Digo, o sea, insisto, porque estaba pedriteo por medios y dije, esto es un timo. Entonces, es que fue muy startup todo, ¿no? Eh, lo cual dice mucho de Mercadona, Mercadona podía haber montado las oficinas de escándalo sí. y empezaron en un piso, eh, con lo cual eh, te, te dice mucho, ¿no?, de, de cómo estaba pensado, pensado el proyecto. Y, y a partir de ahí se monta, se monta las oficinas y se monta una estructura, pues para que te una idea, nosotros ni siquiera dependíamos del departamento de informática, dependíamos del departamento de fruta y verdura. ¿Por qué? Pues, pues básicamente porque, porque había que venderlo en algún sitio dentro del organigrama y tan bueno era ese como cualquier otro. ¿no? Había, había un MCD ahí que era un miembro del comité de dirección, que era, que era potente y demás y que, y que ayudaba a Juana porque, porque llevaba bastantes temas de, había llevado temas de logística y tal. Y... Y, y se montó ahí como se podía haber montado en cualquier otra parte, pero siempre con un espíritu muy, muy, muy de spin-off, ¿no? Muy, muy separado. De la, yo creo que se entendió. Ahora nos estamos hermanando mucho más con Mercadona, porque ahora ya tenemos otra entidad y, y, y es viable, pero, pero para, para que germinara un poco el proyecto era importante crear ese, ese paraguas, ¿no? Esa burbuja en la que el proyecto eh, Tenía espacio para, para crecer, no, no se veía asfixiado por una estructura tan grande. Y eso se hizo, se hizo muy bien, Mercadona lo hizo muy bien, y nos permitió durante el primer año, año y medio, casi dos, ser una organización absolutamente independiente, dándonos, dándonos muchos medios, pero, pero funcionando de manera completamente independiente, autónoma. Lo que los modelos estos de migración de Agile llaman una Agile Factory que donde tienes tienes todo lo necesario para tirar de manera de manera autónoma sin dependencias no eh, y eso claro eso generó el suficiente espacio como para, como para que no hubiese digamos bloqueos o problemas de, de carácter a lo mejor político o organizativo que te puedes encontrar si te metes dentro de una organización tan grande, sea Mercadona, sea Telefónica, sea Repsol, sea la que sea, ¿no? donde siempre va a haber fricciones inevitablemente, ¿no? porque estás entrando ahí como un elefante en una gacharrería planteando formas de hacer las cosas muy diferentes. Entonces, el, el ser capaz de, de, de respetar este tiempo, ¿no? este, como aquí lo llaman en Mercadona, esa ley de la cosecha, ¿no? de planto y dejo que eso crezca, eso para mí fue, creo que fue, fue una clave, fue una, una clave para, para la viabilidad de, del proyecto en sí mismo. Y, y para mí es un ejemplo de cómo de cómo empezar a meter metodologías nuevas de trabajo en una organización tan grande, ¿no? Y con unas inercias tan, tan potentes. Y, y luego, la, la forma en la que opera, porque claro, la, la gente cuando dice es el, el nuevo Mercadona, ¿no? Al final dicen, sí, veo la web, ¿no? En, en Valencia, o sea, en, en Madrid ya, ya pasa, en algunas regiones, tú entras en la web de Mercadona, pones tu código postal y vas a ir a la web antigua o a la web nueva en función del código postal y si sirve Mercadona tradicional, entre comillas, o la parte nueva. <coughs> Pero la gracia de esto es que, que Mercadona Tech no es solo una web. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa cuando haces un pedido, desde que entras a la, a la nueva web de Mercadona hasta que recibes el pedido? ¿Cómo lo tenéis montado? Sí, bueno, es, yo, yo siempre digo, además, tenemos un enorme complejo bricomanía, como yo lo llamo, siempre, yo cuando hablo de la empresa y hago presentaciones del proyecto, pongo las, las fotografías estas de de bricomanía haciéndose la piscina en el jardín, ¿no? Y el hombre se le vieron a acabar las ideas y entonces cogió una retroexcavadora y dijo, hoy vamos a enseñar, como son vascos además, hoy vamos a enseñar cómo hacer una piscina del jardín, ¿no? Pues nosotros nos hemos hecho una piscina del jardín, básicamente, que es toda la parte de logística. Para que os hagáis una idea, ahora mismo somos eh, siete, siete equipos, como siete squads verticales, las llamamos aquí, eh, y solamente uno es la tienda. ¿Vale? El resto hay otro que es, que sería las herramientas de back office, de gestión de catálogo y de, y de atención al cliente. Y el resto de equipos son equipos de logística, de equipos que se encargan de la implementación, del diseño e implementación de herramientas logísticas para la gestión del almacén que sirve, que sirve los pedidos de online. Tenemos equipos de equipo de supply, que se encarga de toda la parte de pedido a, a bloque logístico, equipo de picking, que se encarga del software de preparación de pedidos, equipo de, de hive map, que se encarga del software de reposición y de mapa de almacén equipo de, de, de Delivery Hub, que se encarga de la parte de consolidación y expedición de los pedidos, equipo de Last Mile, que se encarga del enrutado y de la app del repartidor. Eh, al final, te das cuenta de que la mayoría del peso de un e-commerce, al menos en nuestro caso, es logística. Eh, que hacer una web y unas apps es casi lo de menos. ¿no? Se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor, pero, pero ahí no va a estar la clave del éxito de, de de tu, de tu negocio. La clave está en toda la optimización operativa que tienes detrás. Ahí está la madre del cordero. Es una de las grandes lecciones un poco que me llevo yo de aquí, eh, que ya la entreveía un poco en Amazon, que Amazon a, a la logística le pone mucho cariño eh, y es por algo, es porque es clave. Al final habéis decidido, eh, hay, hay distintos players haciendo alimentación online en España y cada uno ha tenido su, su modelo. Eh, vosotros habéis pasado un modelo en, en mercado tradicional donde se servía desde tienda, ¿no? Es decir, tú haces el uh -huh. pedido y hay alguien en tienda que lo recoge y ahora tenéis almacenes propios. Eh, ¿por, ¿Por qué esta decisión y, y cómo es un almacén, lo que no puedas contar, cómo es un almacén sí. en los que, que habéis montado? Lo puedo, lo puedo, lo puedo contar, esa, esa me dejan. El... Pues a ver, la, eh, el motivo por el que empezamos haciendo colmenas, que es como llamamos a estos almacenes, eh, solo para, para la preparación de pedidos online, fue un poco por lo que decía al principio. ¿no? Para nosotros era mucho más, más viable eh, plantearnos una instalación independiente a la tienda eh, por una cuestión puramente de, de viabilidad operativa que intentar plantear un problema un, un, un proyecto que se metía dentro de la tienda que ya tenía un funcionamiento que ya tenía una serie de procesos entonces no fue todo un, no fue solo una decisión eh, genérica de no para servir logística desde eh, para servir logística en e-commerce hay que hacerlo desde un dark store no era no fue tanto ese como decir vale en nuestro caso meterse en la tienda es un mierda eh, ya es un tren que va marchando y entonces tú le tienes que, que meter un vagón sin que el tren pare y, y el maquinista se va a enfadar y, y bueno, entonces era más fácil, ¿no? Se eso era un divide y vencerás ahí muy, muy, muy clásico, ¿no? Sí es cierto que este tipo de instalaciones están optimizadas para, para, para el proceso que se desarrolla en ellas. Cuando tienes una tienda abierta, tienes dos tienes dos procesos que se solapan y que, y que en muchos casos collapse, eh, perdón, eh, chocan entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que dar servicio al, al jefe, como llamamos aquí al cliente, y tienes que ser capaz de, de tener una instalación donde alguien, una persona externa, pueda entrar y comprar. Y a la vez tienes que eh, tener una instalación adaptada a un proceso logístico eh, completamente diferente. Pues te pongo un ejemplo. Nosotros en La Colmena preparamos los pedidos de 8 en 8. ¿vale? Un picker prepara 8 pedidos a la vez. Eh, claro, en una tienda eh, no puedes ir con una traspaleta, que es lo que necesitas para preparar 8 pedidos a la vez. Es mucho menos óptimo. Eh, entonces, eso es un problema. Al final, lo que hemos aprendido aquí a lo largo de, del tiempo es que el modelo Colmena tiene sentido a partir de un determinado volumen de pedidos. ¿vale? Hicimos también bastante research con la parte de automatización y lo que te dan instalaciones optimizadas de ese tipo, ya sea manuales, híbridas o completamente automatizadas, lo que te da es una capacidad de producción enorme. ¿no? Necesito sacar por la puerta 5.000 pedidos al día. Necesito sacar por la puerta 10.000 pedidos al día. Eso solo lo puedes hacer con una instalación dedicada de hecho, con, según lleguen determinadas escalas, añadiendo un componente de automatización. ¿vale? Entonces, nosotros lo que buscamos en ese momento era eso, ¿no? era ser capaces de cubrir la demanda eh, desde un solo centro eh, y siendo capaz de tener una productividad alta, ¿vale? que también era algo que nos pegaba mucho en la rentabilidad. ¿no? Eh, evidentemente, es mucho más rentable una instalación que saca eh, 1.500 pedidos al día que una instalación como una tienda que saca 100 pedidos al día. ¿Vale? Hay unas economías de escala que le pegan directamente a la, a la línea de flotación de, de, del negocio, ¿no? que es la rentabilidad. Entonces la decisión fundamentalmente fue, por resumir un poco que me enrollo con una presiana, fue tener una instalación donde pudiésemos partir desde cero y no tuviésemos eh, problemas de, de colisiones con la, con la tienda. Segundo, tener una instalación que fuese muy productiva, ¿vale? mucho más productiva que una tienda. Y eso es lo que nos ayuda al modelo de Colmena. A partir de ahí... Eh, nos estamos planteando muchos más modelos ¿no? eh, relacionados con, con cómo, es, cómo es, se distribuye la demanda geográficamente, para que voy a poner una colmena en lugares donde tengo una demanda muy pequeña. ¿no? Ahí la tienda puede entrar a jugar de nuevo un papel importante en, en el modelo de expansión de, de mercado online. Pero lo que hay que tener en cuenta al final es no tener una idea preconcebida. En el e-commerce se funciona a través de Darkstores o lo que tienes que hacer es, es eh, cross docking o lo que tienes que hacer es un modelo eh, de tienda o lo que tienes que hacer es una tienda pero que esté cerrada al público. ¿no? Al final es una serie, un abanico de opciones que en función de dónde estés desarrollando tu negocio o de dónde te quieras expandir, utilizarás uno u otro. Oye, y, y, y eso es lo... Mola, no sabía yo que os planteáis para algún, alguna cosa mejor el, el modelo de tienda, que puede tener sentido en ¿no? una población pequeña que a lo mejor no tengas. Porque por ahora eh, arrancasteis en Valencia, eh, estáis ya en Barcelona, si no recuerdo mal, y habéis abierto sí, en, en Madrid. Sí, en Madrid. Bueno. Sí, y de momento vamos con colmenas y es un poco el modelo al que estamos pegados. ¿no? Un poco lo que, lo que quiero decir es que siempre es importante no, no atarse a una cosa. Claro. No, nosotros hacemos colmenas y nuestro modelo de expansión va en base a colmenas, eh, pues sería una especie de, de dogma así raro, ¿no? Eh, un poco al final eh, lo, que, lo que yo he aprendido aquí es, es que en muchas de las cosas que te planteas no hay una solución única, ¿no? Y que, y que tienes que ser muy, muy flexible eh, a la hora de plantearte distintas soluciones porque, porque no vas a tener una que te aplique a todo. Claro. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, que, el, que el, bueno, la distribución de, de alimentación online, por ejemplo, en un país como España varía mucho, ¿no? Porque estamos hablando claro. de grandes ciudades, eso es relativamente fácil con, con colmenas porque vosotros ya conocéis en esas ciudades cuál es la demanda actual que tenéis en claro. el online. Y os podéis hacer una idea, pero luego hay zonas, yo, yo pienso mi familia de un pueblecito de Galicia, pues ahí es mucho más complicado claro. montar un modelo logístico. Oye, una de estas colmenas, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué, ¿Cuántos pedidos estáis sacando al día en cada una de ellas? Pues una colmena ahora mismo puede estar sacando en torno a unos 1.500 pedidos diarios, más o menos es la, es la capacidad máxima, eh, todavía no la sabemos porque, porque al final es algo, depende mucho de los procesos que tengas, que tengas implementados dentro y, y, y una mejora en el proceso puede hacer una instalación mucho más productiva en base a los mismos medios físicos que, que pueda tener, eh, pero básicamente un poco el modelo que tenemos ahora mismo está en torno, está en torno a esos números eh, y aunque no tenemos claro cuál es el techo realmente. Ahí nosotros siempre intentamos trabajar de manera muy, muy lean, muy ligerita, ¿no? E intentar haciendo mejoras iterativas que nos vayan diciendo eh, hasta dónde hasta llega, llega el modelo. Hola. Y te, también quería aprovechar para preguntarte, eh, joder, hemos vivido una situación con lo del COVID Uf. bastante sé que en el mundo de alimentación se ha vivido notablemente. ¿Cómo lo habéis vivido desde Mercado Tech todo esto? Pues, pues supongo que con mucho trauma, como todo el mundo, eh, porque esa es la, típica, es la típica situación para la que nadie está, está preparado. Además, el, al final, en los negocios de logística, eh, el escalado eh, suele ser algo muy complicado, ¿no? Porque son, son estructuras o son procesos que están dimensionados eh, para, para ser lo más ajustado posible, ¿no? ¿no? es una cosa, bueno, no, yo estoy dimensionado para 100.000 pedidos, pero hago 10.000 pedidos a, al mes. No, no, está, eso sería CAPEX tirado por la ventana, ¿sabes? Y sería sería eh, una sobreoptimización que, que, que te haría perder mucho dinero. Entonces, normalmente, todas las cadenas de suministro, las cadenas logísticas, pues están pensadas para un volumen. Y realmente tú, cuando haces una ampliación de volumen, eh, tocas muchas cosas con mucho cuidado y hasta que no estás preparado, no haces esa ampliación de, de volumen. Entonces, claro, el incremento de demanda que se dio durante, durante el COVID, pues, pues no solo a nosotros, yo creo que rompió la cadena de suministros en este país, eh, pero vamos, big time, o sea, aquello que explotó, como no podía ser de otra forma, ¿no? porque al que no le explotara, entonces es que tenía un problema previo, que era que tenía, tenía una, una estructura sobredimensionada. Eh, a partir de ahí yo, yo siempre digo, digo lo mismo, ¿no? Eh, eh, yo creo que los supermercados en ese periodo vendieron mucho más y ganaron mucho menos, porque no hay nada menos rentable que una cadena de suministro no optimizada. ¿no? Entonces, intentas sacar aquello eh, fundamentalmente para dar servicio, y yo creo que Mercadona, y como, como tantas otras empresas, primaron el aspecto social a, a, al negocio, eh, con un menoscabo de la rentabilidad muy muy serio, pero bueno, se, se, se, se pusieron a trabajar eh, para dar servicio al, al usuario, no tanto para, para ganar dinero, que, que ya te digo que no, que no fue el caso dadas las circunstancias. Eh, al final se cometen muchos errores por, porque es algo para que no estás preparado y se toma mucha decisión eh, a salto de mata y eso nunca es una buena forma de, de trabajar. Eh, Dicho lo cual, eh, pues bueno, desde Mercadona Online pues, pues seguimos dando servicio, eh, todo el que pudimos, con la capacidad al máximo, intentando, como te digo, eh, sacrificar rentabilidad para aumentar el servicio al máximo. Aún así estuvimos llenos eh, todos los tramos a 11 días. Eh, te decía Te Antes a las 2 de la mañana abríamos el día, los tramos del día siguiente y a las 2 y 20 se habían llenado todos. ¿no? Aquí, en la, aquí en la oficina nos poníamos el despertador para hacer el pedido, o sea, no ese era el nivel y yo estoy seguro que no éramos los únicos. Entonces a partir de ahí, pues, pues fue una época, fue una época dura. Eh... Llena de aprendizajes y yo creo que es lo que hay que sacar, eh, que es aprender de lo que... Porque a uno se ven todas las vergüenzas cuando, cuando va, vienen mal maldadas, eh, entonces es casi el mayor valor que le sacas ahí es, es ser consciente de, de tus debilidades para, para trabajarlas. ¿no? Y fue un poco lo, lo que sacamos de ahí. Y, y ahora ha pasado un poco, un, un poco toda la parte de confinamiento. ¿Notáis que se ha quedado la venta online por encima de antes o ha recuperado niveles normales? Eh, se ha quedado una parte, se ha quedado, se ha quedado una parte, no sabemos cuánta se va a quedar del todo, pero sí es cierto que, que tanto el carrito medio como el número de, de pedidos eh, no es el que teníamos pre-COVID. ¿no? Eh, y, y eso te dice al final que, que un poco eh, el, lo que es el e-commerce, no solo el de supermercado, pero en particular el de supermercado, pues básicamente hay mucha gente que no lo había probado, lo ha probado, le ha gustado y se queda. Eh, entonces sí ha sido sin duda en ese sentido ha sido ha sido una a la hora de, bueno. de aumentar mucho la demanda del servicio algo que a lo mejor podría haber pasado dentro de dos o tres años de manera orgánica pues ha pasado en tres meses con todos los traumas que eso supone pero pero sí ha habido un incremento en, en la demanda significativo ¿Y, y eso a nivel interno también nos hace como ponernos todavía más las pilas o no, o no cambia los planes que teníais en, en mercadona Nateca futuro eh, básicamente los planes eran un poco los que los que son, ¿no? Nosotros, Mercadona tenía muy claro que, que, que no era una opción. Cuando Mercadona tomó la decisión, tenía claro que no era una opción el, el online, que, como, que era algo que teníamos que había que hacerlo, y había que hacerlo. Eh, y a partir de ahí eh, los planes se han, se han mantenido. Eh, si sí es cierto que a lo mejor ha, eh, ha podido venir algo más deprisa de uff, esto, esto va a llegar antes de lo que nosotros pensábamos, quizá hay que acelerar un poco, pero no ha habido un cambio, un cambio significativo en la planificación porque, porque ya se sabía, ¿no? Era, era algo que, que estaba ahí. Entonces no ha habido una, no ha habido un replanteamiento del proyecto en ese sentido. Vale, genial. Lo que sí que me ha costado que ha habido un replanteamiento es de cómo, cómo lanzasteis Madrid, ¿no? Que estaba sí. prevista una, una beta y os, y os al final lo acabasteis lanzando en plena pandemia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese lanzamiento? ¿Cómo dice accidentado fue? o qué, qué, qué, ¿Cómo lo viviste? Sí. Fue, fue. Fue un poco, fue un, fue un piscinazo, como se suele decir, ¿no? Nosotros íbamos a, a salir el 1 de abril con todo atado y bien atado, como, como gusta aquí hacer las cosas, sin mucho fleco, eh, y con los tiempos, con las pruebas suficientes, con, con beta-testers, un poco eh, probando todos los, todos los touch points que teníamos. Y claro, eh, la primera decisión fue parar Madrid, ¿no? Eh, porque además tenía que, había mucho trasiego de gente, de Valencia a, a Madrid, un poco para prepararlo todo, y claro, eh, no podías poner a la gente a viajar en tren, o sea, no se podía. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, se decidió un poco, primero pararlo, luego, luego dado que, que lo importante era dar servicio, se decidió un poco que aquello se lanzara en remoto. ¿Cómo lanzas algo en remoto? Pues bueno, estaba el equipo de, de rutinario de Madrid, eh, los coordinadores que llevan esa colmena en el día a día, que se echaron, se echaron a la espalda toda la responsabilidad de sacar aquello adelante. Y, de, y un poco de recibir ayuda, pues, pues de carácter telemático, ¿no? Es como, éramos, era, más, que, más que otra cosa, éramos el teléfono de la esperanza, ¿no? Y ellos estaban allí, pues, poniendo a punto una instalación eh, y haciendo un montón de trabajo que, que, en otras circunstancias, pues, lo hubiese hecho otro personal que estaba ya muy acostumbrado a hacerlo, ¿no? Pese a esto, pues, hicieron la machada y, y consiguieron abrir la colmena y dar servicio el 8 de abril eh, eh, sin, sin problema. Y, y la verdad es que y la verdad es que ha ido muy bien. O sea, Madrid, además, es una colmena que lleva muchas lecciones aprendidas de, de Valencia y de Barcelona, con lo cual, eh, eh, pese al trauma de tener que abrirla en unas circunstancias tan chungas, eh, eh, nos dimos cuenta de que el modelo de colmenas pues lo teníamos relativamente bien atado. ¿no? Ser capaces de abrir en, en condiciones tan malas eh, o tan inestables, eh, nos dijo, vale, pues parece que esto de las colmenas lo estamos aprendiendo a hacer. A lo mejor ahora ya podemos empezar a plantearnos otro modelo porque las colmenas ya las sabemos hacer. no Y, y la verdad es que la, la demanda respondió muy bien. Enseguida empezamos a, a llenar, a abrir códigos postales y, y bueno, y, y llenó total desde el primer día, eh, con lo cual, pues bueno, ha, ha merecido la pena. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos pedidos podéis estar sirviendo en Madrid? En Madrid, ahora mismo, justo el número de Madrid no, no lo tengo porque, porque estamos haciendo aperturas de códigos postales casi todas las semanas o cada dos semanas, con lo cual no te podría decir, decir un número. Pero vamos, está a niveles de, de Valencia, Barcelona… Vale, Seguro. Vale, a tope. Eh, eh, quería también que nos contaras, oye, ¿cómo es un pedido medio a mercado Online? Porque yo creo que cuando, cuando a mí me las has contado alguna vez y te sorprende y entiendes mucho mejor los retos que supone servirlo. Sí, sí. Eh, son pedidos, o sea, al final, y es una de las grandes de las grandes reflexiones, ¿no? Cuando empiezas a abrir un, un e-commerce de, de supermercado y ves, y ves el mercado y todo, y dices, bueno, pues pedidos en una hora. Hay que hacer pedidos en una hora. Eh, luego hablas con los usuarios, que son al final los que, los que te dicen lo que necesitas y te dicen que, bueno, que sí, que en una hora estaría genial, pero que les vendría mucho mejor que fuese en el momento en el que ellos necesitan, cuando ellos necesitan. Al final eh, eh, es una compra planificada, ¿no? No es, no es compra de conveniencia, no es nuestro negocio. La, uno, uno tiene que tener muy claro el foco y, y, y si uno quiere abarcar mucho, pues apretará poco. Y nosotros intentamos centrarnos en lo que la gente eh, necesita de nosotros, que es la compra una compra grande una compra que lleva 60 70 productos eh, con un importe muy superior y donde y donde tiene mitad de compra, yo siempre digo que tiene mitad de compra, mitad de mudanza, ¿no? Porque se llevan todas aquellas cosas que pesan y que uno no quiere ir al supermercado, pues aquí en Valencia se vende mucha agua, en Madrid pues la leche, todas esas cosas que pesan un quintal y que a nadie le apetece ir al supermercado por ellas, pues tenemos mucho mucho de eso, ¿no? Y luego a partir de ahí... Eh, la gente se va atreviendo, digamos, con compras, o sea, con productos eh, que cuesta más comprarlos online, ¿no? Producto fresco, la fruta, el pescado, eh, la carne, eh, con lo cual te encuentras al final un pedido que es el típico pedido eh, semanal o bisemanal eh, de una familia que lleva un montón de productos que, donde el 70% del carrito es productos que llamamos seco, pero donde tienes un 30% del pedido de, de producto fresco que, que se va a consumir, digamos, con, con, con mucha, mucho más rápido y que además requiere... Eh, un factor de confianza muy importante, ¿no? Porque eh, si tú te llevas los plátanos pochos en el supermercado, pues los has elegido tú. Pero si soy yo el que te mete los plátanos pochos en, un, en una en una caja, pues te puedes sentar mal, ¿no? Ahí hay un hay un tema de confianza que cuesta que cuesta mucho construirla y que es fundamental para que la gente se atreva a volver a comprar, ¿no? Si le mete las cosas a punto de caducar o si el pescado tiene así el ojo va afuera, pues la gente no la gente y le ponemos la verdad es que le ponemos mucho mucho cuidado en ese sentido, eh, los camiones son camiones con tres temperaturas para que las cosas lleguen en, en condiciones a, a casa de los jefes. O sea, tiene, tiene, su, tiene su aquel. Tiene su aquel. ¿Y, ¿Y cuánto pesa más o menos ese pedido? Pues fíjate, te pongo, eh, te pongo un ejemplo. Un pedido más o menos son unas eh, nueve cajas entre No, no, nueve, es unas ocho cajas de estas de, de estas de Lobby no la típica caja verde de esta llena de, de manzanas, para que la gente se haga una idea, pues son unas ocho cajas de eso llenas de cosas. Eh, te puedes plantar en 100 kilos, sin, sin, en el momento que le metas agua y leche, pues te puedes estar descargando un pedido de 80, 100 kilos eh, sin ningún tipo de, de problema. Y ese es el pedido estándar, ¿no? Yo muchas veces cuando, cuando se habla de... de ¿no? pues pues eh, modelos de reparto más de conveniencia eh, con los riders y con demás digo, uff, digo, eso está muy bien pues como pasaba en, en Amazon en, en Prime Now, ¿no? Para condones y cerveza que, que es el, el top selling ahí yo creo eh, pero claro, aquí no ¿no? O sea, no, no, necesitas, no necesitas una mochila necesitas una pickup para llevarle el pedido a la gente entonces, eh, ese al final ese es el servicio que nosotros damos, ¿no? Es el, el negocio que nosotros cubrimos y el, el tipo de, de pedidos que nosotros tenemos. El pedido mínimo en nuestro caso son 50 euros. Mucha gente se ha quejado y les parecía mal, pero es que al final eh, eh, el jefe puede encontrar ese servicio en otras partes, de gente que lo puede hacer mucho mejor que nosotros y además de manera más rentable. Eh, y lo que es más difícil de encontrar es eso, es que alguien te lleve un pedido de 90 kilos a la puerta de tu casa eh, en buenas condiciones, ¿no? con los productos, con la calidad que tú esperas como si fueses tú, tú a por ellos. Y es un poco al final donde nosotros, nosotros nos, nos queremos centrar. Y, y todo esto además con la máxima de la rentabilidad, que esto es algo que, que también me has contado, ¿no? Es decir, sí, la, la alimentación sí. online es complicado hacer la rentabilidad ¿Cómo lo habéis conseguido vosotros hacer rentable? Eh, pues lo hemos conseguido, entre otras cosas, porque ahí eh, Mercadona fue muy clara desde el principio. Eh, de, nosotros no hacemos cosas para perder dinero. Eh, Mercadona eso lo tiene muy muy claro. Y mira, es una empresa, una empresa que invierte 1.500 millones de euros al año en innovación y en, y en la propia empresa. O sea, que no tiene ningún problema en invertir, pero siempre con un modelo de rentabilidad claro. ¿no? Eh, ahí contrasta mucho con lo que ha podido hacer una Amazon, ¿no? Que es una empresa que ha estado años y años y años eh, sacrificando la rentabilidad en base a la, a la expansión. Al final, Mercadona es una empresa que ya tiene, tiene una cuota de mercado muy amplia, es una empresa con un 25% de cuota de mercado en España, factura 25.000 millones de euros, eh, o sea, eh, digamos, el, el, el mercado ya lo tiene, ¿no? Entonces ellos tuvieron muy claro que para que ellos se quedaran con el modelo de online tenía que ser rentable, igual de rentable por lo menos que una tienda. Y, y ahí eh, la clave para nosotros ha sido ser capaces de controlar todo el proceso y de ser capaces de optimizar todo el proceso. Antes hablaba de los equipos de logística y claro, cuando tú compras herramientas genéricas de logística, tu capacidad de optimización es mucho menor. Y en esa optimización está el euro. ¿Vale? Si yo soy capaz de preparar 10 pedidos a la vez en lugar de 8, eh, eh, estoy siendo más eficiente, estoy ganando más euros por pedido. Nosotros hemos sido capaces de alcanzar esa rentabilidad, sobre todo gracias al control que hemos tenido a muy bajo nivel de todo el proceso logístico, de los procesos de preparación de pedidos, de los procesos de reposición, de los procesos de, de, de pedido, eh, siendo capaces de trabajar con flujos muy tensos, que, que, que no nos hagan mantener stocks, que es una de las cosas más caras, cuando tú almacenas eh, producto en el almacén, en el... En el, en el eh, en tu colmena es una de las cosas más caras que tiene, pues es un pasivo inmovilizado que tienes ahí muerto de la risa y eso de todo eso es dinero. ¿no? Para nosotros esa eficiencia operativa, tanto en el flujo de producto como en los recursos que utilizamos para preparar un pedido, eh, ha sido la clave para, para la rentabilidad y además con un modelo de escalas eh, bastante potente en el que cuanto más vendemos, más rentables somos que Ajá, es, es, la, es un poco la, la madre del cordero, no porque puede ser muy rentable con una escala pequeña, porque, porque todo, lo tienes todo bien apañado, pero ahora tienes que ser rentable cuando vendes 1.500 pedidos, también cuando vendes 2.000 y también cuando vendes 6.000 y, y también que sea es, extrapolable a, a cualquier instalación. ¿no? no hay cosa más difícil que tener tres instalaciones logísticas funcionando igual. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus propias casuísticas, el reparto además es algo que se te sale del, del, de tu marco de control y mantener una serie de procesos estándar cuando tienes instalaciones con casuísticas concretas es muy complicado. Ser capaz de tener un, un, un proceso logístico replicable y escalable es la clave de la, de la rentabilidad. Luego una cosa curiosa más, lo que has dicho tú, ¿no? Mercado, una 25% cuota de mercado de alimentación. Eh, en online me lo decías cuando estuve en vuestra office y dices, es que nosotros no, no tenemos que salir a vender, ¿no? O sea, la, la demanda ya la tenemos. ¿Notáis que esa demanda de todas formas crece en las zonas donde tenéis el, el nuevo modelo de, de tienda? O, o, el, o, ¿O la venta es igual, ¿no? el porcentaje de venta que estáis haciendo es igual? Eh, no, es mucho mayor, es mucho mayor, eh, te puedes irnos, podemos estar yendo casi a un por tres eh, con respecto a la venta anterior, lo cual tampoco, no dice no tanto bueno nuestro como malo antes, ¿no? Es que la web antigua eh, era para valientes, ¿sabes? O sea, que yo no tenía fotos, eh, es una web del 98-2000 que no se había tocado desde entonces, entonces eh, generaba un problema de retención muy, muy, muy serio, ¿no? Y era, yo creo que era un servicio para power users, básicamente. Eh, de la marca. Eh, con lo cual, eh, con el servicio nuevo, que, que se reduce a tramos de una hora, o sea, tú puedes tener ahora la compra de 7 a 8 de la mañana en tu casa. Cuando antes, bueno, te lo llevo a lo largo de la mañana, ¿no? Dos horas, tres horas de tramos, dependía. Eh, eh, al final el servicio ha mejorado en ese sentido y sobre todo la compra se ha hecho mucho más, más sencilla. la web antigua el tiempo medio de compra eran 45 minutos. Claro, tienes que meter esos 65 productos claro. en tu carrito. Ahora nuestro tiempo medio de compra son 12 minutos. Claro. Eh, siempre digo que somos el, el único e-commerce que trabaja para que eh, sus usuarios pasen el mínimo tiempo posible. En, en, en su web o, o usando sus apps no Es el contrario en absoluto ¿no? Pero claro, con todo eso hemos conseguido Que la gente vea viable, vea como un ahorro de tiempo eh, El usar nuestro servicio y eso, eso unido al crecimiento orgánico que tiene, que tiene el sector, eh, que yo creo que anual es de un 10-11% sin, sin ningún problema, ha hecho que, que estemos siendo un multiplicador interesante con respecto a, a la venta que teníamos anteriormente. Mola. ¿Y, y qué porcentaje de la venta de Mercadona se hace ya online? No sé si tenéis ese, ese dato lo podéis publicar. Ah, seguimos siendo muy pequeñitos con respecto a la venta total, sí, sí. De hecho, yo, eh, yo creo que no debemos estar... Eh, estaremos por debajo del 1% todavía, pero... Pero claro, es que el número el número grande es muy grande. Claro. Eh, entonces, sí es sí es un porcentaje alto, pero pero seguimos siendo muy pequeñitos eh, comparado con otros negocios de, de Mercadona. Ahí tenemos mucho camino por recorrer todavía. Claro. ¿Y, ¿Y tenéis una visión de cuánto claro. tiene que crecer este mercado en los próximos años? Porque eh, en, en España hasta ahí, estamos por debajo del 1, más o menos debe ser el porcentaje de alimentación online, sobre total de alimentación en este país. Pero en el Reino Unido, por ejemplo, si no recuerdo más, están más cerca del 10% que... que... Sí del 1%. ¿Cuál es vuestra visión en España? Eh, la visión un poco es, es un poco ir a la ir a, ir a rebufo de lo que está pasando en otros lugares en Europa. Como dices, el Reino Unido es, es el país con, con la parte de, de grocery online más, más avanzada en el, en el mundo. También con más, con, es el modelo que más problemas de rentabilidad tiene. No hay ningún. Eh, nosotros hicimos alguna, varias visitas allí. De hecho, yo, yo hice una en particular a, a Asda y vimos. y La gente del equipo había estado ya viendo Cado y viendo Tesco y viendo otras. Eh, y todos eh, confesaban sin ningún tipo de pudor ni rubor que no eran rentables, ¿no? Que era, tenían un problema, estaban, se habían entrampado en, en, en un área donde, de donde no podían salir porque había que estar, no podías no estar. Pero a la vez habían eh, entrado en una guerra de pricing, de, de sin gastos de envío y sin no sé qué, en el que todos perdían pasta todos perdían pasta. Ocado, yo creo que, que pues es un ejemplo ¿no? en cuanto a innovación, es una empresa que ha terminado haciendo dinero vendiendo su tecnología, no como supermercado online. ¿no? Eso te dice mucho de, del problema, que antes hablábamos de la rentabilidad, en el cual se ha encontrado un mercado que está mucho más avanzado, como es el del Reino Unido, pero que a la vez pone en cuestión el modelo de negocio como tal. Eh, te vas a Francia, ya tienes niveles de un 6, un 7% de... de de penetración. Eh, España, yo creo que, bueno, con esto del COVID se ha acelerado, pero vamos, eh, si saco así el, el palantir que tengo aquí justo al lado de, de la pantalla donde no se ve, eh, yo creo que sí es un país que puede llegar en, eh, a un 5 o 6% en los próximos cinco años aproximadamente. Y, y sería una cifra de negocio interesante, sería una cifra de, inter de negocio interesante. O sea, yo clara. creo, es mucho dinero, es mucho dinero, sobre todo si, le, si, si, lo, si se lo ganas, no okay. si tienes un... Si tienes un margen, es, es algo muy interesante y sobre todo es algo que está para quedarse. Vale. Y, y también quiero preguntarte, eh, para vosotros, eh, ¿cuál es el mapa competitivo? ¿Quiénes son vuestros players eh, de referencia en, en España? Si es que los tenéis, que, que también siendo los líderes en alimentación como Uf. sois, imagino que, que tendréis vuestra visión distinta. Sí, o sea, al final, eh, Mercadona es una empresa que se fija poco en la competencia, pero no por, no por falta de humildad, sino porque tiene un modelo eh, muy propio, ¿no? O sea, eh, Mercadona pues Mercadona gana dinero vendiendo lechugas, siempre lo digo, ¿no? Tiene, tiene un modelo que además tiene una virtud, que tiene una operativa muy, muy sencilla, muy directa, ¿no? eh, Una empresa que tiene, bueno, un supermercado con ofertas, logísticamente es mucho más complejo de gestionar, ¿no? Porque tienes unos picos que, de demanda y unos valles que son muy, muy poco eficientes. Eh, Mercadona no tiene ofertas, Mercadona es muy lineal en ese sentido, ¿no? Intenta ofrecerte el producto de la máxima calidad al mejor precio. ¿no? y ya está y ahí se acaba la complejidad del modelo eh, con lo cual eso eh, ayuda mucho a, a simplificar la toma de decisiones ¿no? eh, evidentemente eh, hay gente que lo está haciendo muy bien Carrefour lo está haciendo muy bien eh, Día y en el Covid lo ha petado, o sea son eh, en cuanto a en cuanto a compartir al usuario hay, hay, hay competencias que son que son muy muy muy potentes y que y que evidentemente nos van a nos van a robar o nos vamos a luchar con ellos por la cuota de mercado, sin duda. El caso es que nos fijamos poco, pero porque tenemos un modelo de negocio muy diferente. ¿no? Nosotros trabajamos de cara al cliente final, ¿no? a que nos compre las lechugas, eh, y por ejemplo tenemos muy poca relación con, con los grandes distribuidores, con los grandes Procter Gamble, Unilever, esta gente. Evidentemente hay productos de estas, de estas empresas en, en nuestros lineales, pero es una relación mucho más de mucho más directa. ¿no? De dame tu producto, lo pongo en el lineal, lo vendo y ya está. No es esa de, pues ahora me pones en la parte media del lineal y, y me pagas tanto y ahora te hago una promoción y la pongo en boca de caja y entonces esto me das tanto y ahí llega la Navidad y, y me subvencionas tanto para que yo pueda hacer un 2x3. Ahí hay todo un modelo que, que es pobre para muchas de las, de las competencias eh, que están en nuestro sector. Y donde nosotros directamente pues, no, no, no lo luchamos, ¿no? No, no forma parte de nuestro modelo de negocio. Entonces, eso hace que, eh, yo siempre digo, digo si yo en lugar de estar haciendo el e-commerce de Mercadona, estuviese haciendo de Carrefour, sería completamente distinto. Me plantearía problemas completamente distintos, tomaría decisiones completamente distintas, pero porque el modelo de negocio de la empresa es otro. Mm nosotros ni mejor ni peor, ¿eh? no digo que Ay, nosotros lo hacemos bien, ellos lo hacen mal, ellos se, se lían con, con Procter. No, no, ellos, ellos tienen es otro, es, es, es otra forma de, de sacar el negocio, el negocio adelante. Eso hace que nos miremos poco a la competencia porque sus, sus hipótesis de partida son distintas a, a las nuestras. Pero evidentemente vamos a, a competir en cuanto a en cuanto a usuarios y en cuanto a dar buena experiencia, en cuanto a al final, pues comprar la comida, comprar la comida. En Carrefour en día en líder, en Aldi, y donde. Y en, y en la frutería de la esquina, ¿no? Que que siempre pues, se aprovechan ¿no? y ponen ahí, y al lado del Mercadona tienes la frutería o tienes el no sé qué, pues las termitas lo se llaman aquí en el Mercadona de hecho. Ahí está. Oye y, y en relación con lo que tú has dicho, no sé si te lo he leído o te lo he escuchado alguna vez, el, que alguna vez te dijeron oye, o, o alguien protestó porque no habíais hecho SEO, ¿no? Diciendo, oye, sí. en la agua de Mercadona no tiene SEO. Y tiene mucho que ver también con lo, con lo que me has comentado ahora, de que si estuvieran otro player, haríamos las cosas distintas. Eh, y tiene que ver con algo que me, me has dicho antes que grabáramos, que es como el, el que estás, tú eres muy contrario a las checklists, tanto en e-commerce alimentación como casi en e-commerce en, en general. ¿Cuál, cuál es sí. tu visión y, y, y por qué lo ves así? Sí, porque yo, yo creo que hay que entender bien dónde está uno, ¿no? Eh, primero, y, y cuál es el modelo de negocio, donde está. Antes hablaba al principio de si lo que he aprendido en estos años es, es, es ser capaz de entender cuándo se da valor y cuándo no. Eh, y para dar valor tienes que darlo en función de lo que la empresa considera que es valor, ¿no? De lo que considera que a ello le, le da... Le da le genera el negocio. Eh, el tema en su momento de, del SEO y demás, que además eh, yo lo utilicé no tanto para decir si el SEO era importante o no, que muchos SEO se me tiraron al cuello como si se fueran a quedar sin trabajo, y yo que no, sí si, vamos, y si yo... Me acuerdo de todavía cuando hablaba en, las, en la conferencia Ojo Buscador, que era una conferencia megatocha de SEO, que había por ahí, que ya nadie se acordará, pero que iba todo el mundo, y yo iba allí tan contento a hablar de recuperación de información, buscadores y SEO, y iba feliz y a mí me, siempre me ha gustado mucho el SEO, porque está muy cerquita de, de la investigación que hacía yo en la universidad, pero ¿qué ocurre? Eh, al final uno tiene que entender dónde está trabajando y sobre todo tiene que tener muy, muy claro el concepto de que es un MVP, ¿no? De que es un mínimo producto viable eh, y, de, y de cómo tiene que ser ese mínimo como producto viable en función de donde estés. Eh, yo siempre digo que hacer producto eh, eh, eh, eh, es fácil en cuanto a añadir funcionalidad, ideas, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto otro, y quiero hacer esto de más allá, y quiero hacer patatín, y quiero hacer patatán. Y que tener una lista enorme de cosas que uno quiere hacer eh, es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Entre lo que el, el, el sector considera que hay que hacer sí o sí en un e-commerce y todas las cosas que a uno se le ocurren así eh, en la ducha, tienes una lista enorme de cosas, ¿no? Y que luego la dificultad viene en meterle la tijera. En priorizar eso ya es difícil y meterle la tijera es mucho más difícil, ¿no? Y ahí yo creo que un buen PM se diferencia, un buen Product Manager se diferencia de uno malo justamente en estas dos últimas cosas, ¿no? En priorizar y en saber qué se queda fuera. Sobre todo porque si haces demasiadas cosas, eh, rompes el principio de, de, de, de, de, de, de Lean y, y tardas demasiado en salir, ¿no? Y demás. tardar mucho en salir implica tardar mucho en empezar a aprender de tus usuarios para saber por dónde tienes que tirar, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue un ejercicio en base a bastante análisis, no solo de si necesitábamos SEO sí o no, sino, por ejemplo, de si necesitábamos una, una página de producto eh, donde te dijera si tiene gluten, si no tiene gluten, si tiene azúcar, si no tiene azúcar, y te hablara absolutamente de todas las excelencias, junto con el agricultor que había plantado el tomate y te decía, este tomate le he dedicado tanto cariño como a mis tres hijos, ¿no? Yo puedo hacer eso, y de hecho yo que venía de Amazon, además, donde la product page es Dios... Reencarnado, pues lo que te salía era una, una página de producto donde el tomate, pues, pues le hacías una entrevista al tomate casi. Eh, y luego te das cuenta eh, de que nuestros usuarios compran en un grid y que nuestros usuarios se conocen los productos y que a día de hoy el 93% de nuestros usuarios compran el grid de productos y no compra dentro de la página de productos. Añade los productos desde fuera, o desde la lista del buscador, o desde las categorías, o desde mis habituales. Ahí es donde te das cuenta realmente que no puedes ir con demasiados prejuicios y que tienes que hacer un ejercicio muy muy muy fuerte para acertar. Meter muy poquitas cosas que aporten muchísimo valor al usuario que, que al cual le vas a dar servicio. Si nosotros partimos de la visión de que el usuario te, que tenía que pasar el mínimo tiempo posible en nuestra web, ahí es desarrollar un grid desde el cual se pudiese comprar era mucho más importante que desarrollar una buena página de producto. Y esto se lo dice a cualquier persona de que sepa con, con los preceptos estándar del e-commerce y es casi un anatema, ¿no? Es pecado como la página de producto porque estamos locos. Nuestra página de producto a día de hoy es súper cutre, es una foto, así con su zoom y, y cuatro cosas, ¿no? Eh, y, y teníamos una página de producto, mockups de páginas de productos súper curradas que jamás usaremos porque, porque no, no merecían la pena. Eh, Igual pasó con lo del SEO, igual pasó con otras muchas cosas, eh, no era, por nuestra opinión, mismo nos equivocamos, no era lo que Mercadona necesitaba en ese momento. Y uno no solo tiene que saber mucho de e-commerce, e cuando hace un e-commerce, sino tiene que saber de todo eso que sabe, qué parte es la que necesita la empresa en la que está trabajando para tener éxito. Y para aportar valor. Claro. Si no haces eso, eh, pues tendrás un, un tendrás algo que, que, que, no, que, no es, que no genera valor, que no es bueno para, para el negocio ni para los usuarios. ¿no? Eh, eh, si tú buscas, eh, miras por ejemplo la, el volumen de búsqueda que tienen los alimentos en Google, eh, la gente no busca eh, guacamole en Google. De hecho, si busca guacamole en Google, busca la receta del guacamole pero no buscar guacamole para ver si compro guacamole en Google. ¿no? Entonces, cuando uno lo analiza, eh, se da cuenta de que lo que para un e-commerce puede ser súper importante, para otro no, no tiene valor. Esto es súper importante, el, el, el decir, oye, primero el, mi objetivo de negocio puede ser distinto al de la competencia, incluso aunque vendamos lo mismo, y, y luego tengo que poner todo en cuestión. Eh, ¿Cómo abordáis todo esto? ¿Hacéis experimentación? ¿Y si es así, cómo, cómo experimentáis y, y, y cómo medís mm. todo? Sí, en nuestro caso, el, para nosotros yo soy muy pesado y aquí se ríe mucho de mí con el concepto de la visión, ¿no? Para mí el punto número uno es tener una visión. Es decir, ¿qué, qué quiero hacer? ¿no? Eh, siempre están pues, muy manidas las frases, ¿no? de, de Henry Ford, ¿no? De si yo le hubiese preguntado a mis usuarios eh, qué querían, me habrían dicho que caballos más rápidos, ¿no? Y es verdad que los usuarios te dicen caballos más rápidos, pero, pero no, pero tú tienes que ser capaz de que se te ocurra el coche, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que es importante, como paso número uno, construir una visión de cómo quieres que sea tu producto, ¿no? ¿Qué servicio quieres que dé? ¿Qué problema quieres que solucione? Y a partir de ahí, lo que tienes que hacer es poner a prueba esa visión e iterarla para estar seguro de que la forma en la que lo materializas cubre las necesidades de tus usuarios. Entonces, en nuestro caso, una vez hemos desarrollado esa visión, lo que hacemos es ponerla a prueba con los usuarios. Hacemos mucha investigación con los usuarios, tanto usuarios de la tienda online como, como los pickers de la colmena o como los reporteros de la colmena, que para nosotros también son usuarios, con un carácter un poco distinto, pero también son ¿no? Entonces todo pasa por validar esa visión y las soluciones derivadas de esa visión con tus usuarios. Eh, yo siempre digo que... que, que yo, por lo menos, eh, no soy Steve Jobs, no, soy, no tengo esa visión así de, no, esto es lo que la gente va a usar un montón. Entonces, como tengo esa limitación, pues me dedico a, a preguntarle a la gente y a, y a observar mucho. Eh, creo que lo que un PM tiene que hacer es empatizar mucho con sus usuarios, observarles, escucharles, interpretar lo que dicen y, sobre todo, ver mucho lo que hacen. ¿no? Para mí es súper interesante cuando estás en un research y ves al usuario que siempre les pedimos que verbalicen todo lo que les está pasando por la cabeza y ves cómo verbalizan unas cosas y hacen otras. Su comportamiento <risa> es distinto de lo que... Y, claro, ahí es donde realmente ves la luz en muchas cosas y dices, joder, es que me está diciendo A, ah, pero está haciendo B. Claro. Y no se da cuenta de que está haciendo B. Eh, eso es lo que te ayuda, digamos, en ese proceso iterativo a ir, a ir mejorando el producto y, sobre todo, Bajo una premisa, que es mantenerlo siempre súper sencillo, súper. Que, que solo evalúes un problema a la vez, que no, que intentes eliminar efectos colaterales de distintos problemas que intentas resolver a la vez, que sea algo muy pequeñito, muy fácil de entender, muy fácil de analizar. Eh, como, como lo compliques. Eh, eh, la dificultad es, es exponencial, o sea, se te, se te va, no, no te da la cabeza para dar realmente con la clave. Entonces, desarrollar esa visión y con los usuarios en, en filetes hmm. muy, muy, muy chiquititos y ser capaz de escucharles y, sobre todo, de observarles. Hmm. Eh, ahí es un poco la, la clave para mí. Que, que, dicho así, suena rápido, pero tiene un mogollón de curro todo esto que estás diciendo. Sí, sí, tienes que disciplinarte, te lo tienes que creer claro. primero y luego tienes que tener la disciplina para aplicarlo, porque muchas de estas cosas son poco intuitivas. Eh, eh, yo, fíjate, esto es algo que aprendí en la universidad. Cuando hacías experimentos, eh, yo pues hacía mis papers y tal, y siempre evaluabas tus algoritmos, ¿no? Y muchas de las cosas que, que parecían intuitivas, luego eh, no funcionaban. Hay cosas súper antiintuitivas. Tú que tenías trabajado mucho este tipo de cosas, te das cuenta que esto es súper intuitivo, pero funciona. Cuando eres consciente de eso, entonces te limpias mucho la cabeza de prejuicios y de, y de, y de, y de buscar, encontrar lo que estás buscando y, y, y dices, bueno, voy a, voy a observar, voy a centrarme ahí. Si mantienes esa disciplina, eh, lo puedes hacer. Oye, mola. Entonces, ya últimas dos preguntas que no te quiero liar mucho más porque, joder, que de no, todo no. lo que cuentas, saldría, saldría un podcast porque es súper interesante. Me interesa tengo mucha entender, eh, eh, ¿externalizáis algo o lo desarrolláis todo internamente? Es todo, todo interno. Lo hacemos todo internamente por una cuestión, por lo que te decía antes, ¿no? De, de ser capaces de, de, de ajustar todas las tuercas o de plantearnos soluciones que, que, que, que son nuevas. Que son, yo creo que no puedes hacer... Es muy difícil. No voy a decir que no se puede, pero no puedes hacer innovación de la mano de alguien que tiene que darte servicio a ti y a otros 30 clientes. Es súper difícil, ¿no? Eh, eh, entonces, para todo aquello que sea core en tu negocio, necesitas tener el 100% del control. Si no, eh, si no, vas a terminar adaptándote tú a las restricciones de, de la herramienta del third party que estés usando, en lugar de adaptarla. Y es normal, además. No quiere decir que sean malas herramientas. Quiere decir que, que, no, que no son, estirables como, un, son estirables como un chicle hasta el infinito. ¿no? Eh, por eso decidimos un poco, eh, en ocasiones, de, de reinventar la rueda. Pues por ejemplo, tenemos una herramienta enrutado automático de pedidos que la hemos desarrollado internamente. Eh, la aplicación de los repartidores que les dice dónde tienen que ir y qué pedido tienen que dejar, pues también está desarrollada internamente. Hay soluciones muy buenas en el mercado que hacen eso, pero no les podemos meter tanta mano. ¿no? Y al final nuestro problema eh, eh, es un 80% genérico y un 20% de cosas que solo nos pasan a nosotros. Y en ese 20% es donde está la rentabilidad de la que te hablaba antes. Es una, una visión muy clara. Ya para acabar, eh, ¿dónde ves Mercadona Tech, yo sé, en tres, cinco años? ¿Cuáles son los próximos planes que se puedan contar para, para vosotros? Para nosotros, evidentemente, el, el plan principal, la visión principal, es, es dar servicio eh, al 100% del territorio. ¿no? Es, es sobre todo un tema de, de expansión, respetando esa rentabilidad de la, que, de la que hablábamos antes. A partir de ahí, lo que queremos es, eh, es crecer. Eh, crecer con la sociedad en el sentido de que la sociedad tiene una necesidad creciente, que es hacer la compra de manera remoto, que es eliminar ese pain que es ir al supermercado. Eh, y lo que nosotros queremos es, es acompañar a la sociedad para hacer un producto que realmente cubra esa necesidad. Y, y elimine o reduzca reduzca ese pain ¿no? y haga que la experiencia de compra en internet eh, pues sea algo eh, lo menos doloroso posible ¿vale? no somos compra aspiracional y lo asumimos eh, nunca vamos a la gente no va a gozar eh, comprando en el mercado online y fíjate ahí la foto del humus buen qué buen perfil le han sacado al humus en esta foto y tal no somos no somos zara no la gente no está comprando un móvil no somos una compra de, de, de, de conveniencia ¿no? de, de algo, o sea, somos una compra de, de necesidad y aspiramos a, a, cubrir, a cubrir eso, ¿no? Sin, sin venirnos arriba y pensar que somos otra cosa, que sería, que sería un gran problema por nuestra parte. Entonces, es mantenernos fieles a esa visión, eh, que la compra, en, en, en Internet, la compra de comida en Internet sea algo que todo el mundo pueda hacer con el mínimo de fricción posible y con un servicio, que al final es un servicio que tiene un componente físico importante, con un servicio un poco a la altura, a la altura de esa experiencia, ¿no? Nuestro trabajo no acaba cuando alguien es capaz de hacer la compra en unos pocos clics, una compra grande de 60, 70 productos, eh, es capaz de hacerlo a lo mejor, pues en lugar de 12 como está ahora, es capaz de hacerlo en 5 minutos, lo cual ya sería, un, sería una mejora. Nuestro trabajo no acaba ahí, acaba cuando eh, el, el jefe tiene el producto en casa de manera satisfactoria, abre las cajas, abre los envoltorios, ve todo y dice, ¡qué maravilla! no Esto... esto esto está guay. Eh, entonces, es ser capaces un poco de, de hacer eso a la, a la escala en la que la empresa está, ¿no? Que es en toda la geografía. Mola. Oye, que es, es un reto interesante, la verdad, que el que tenéis por ahí, porque lo que has dicho tú no ya nos has contado un poco toda, todas las piececitas y cada una de ellas a mí me parece súper complicada. O sea, da para, una, para montar una startup una empresa solo que se dedica a ello. Pues de y os lo habéis hecho todo, todo internamente. Y también para mí es un gran ejemplo de, de cómo una gran empresa se puede reinventar y transformar eh, de una Forma súper valiente. A mí es, es una de las cosas que, que más me gusta siempre de este proyecto. ¿no? Hubiera sido muy fácil encajonarse en. en bueno, somos, sabemos muy bien de esto, ya no lo que somos y cocinamos todos nosotros. Y el abrirse a buscar nuevas formas y crear este nuevo modelo me parece alucinante. Sí, yo, yo siempre digo que a mí al principio uno de los miedos que me daba Mercadona, y ahí soy, soy 100% sincero y transparente, es que era una empresa familiar. Mm. Y yo nunca había trabajado en una empresa familiar y aquí y aquello. Decía, ¿esto cómo va a ser? Hoy tengo claro que si no hubiese sido una empresa familiar hubiese sido imposible claro. hacer un proyecto, un proyecto como este. Porque simplifica mucho los procesos de toma de decisiones. Y, y, y tiene un skin in the game por parte del, del management eh, sin parangón, ¿no? Yeah. O sea, da igual lo, lo, cualquier directivo, por mucho ahí MBA, INSEAD y tal, y que sea super top, no tiene, no, no se juega, no tiene la piel en, en el juego, ¿no? Como dicen, lo dicen los, de, los de la bolsa, como lo tiene en una empresa familiar. Eh, y luego es curioso porque ves en, en bolsa, por ejemplo, eh, muchos inversores prefieren invertir en empresas familiares, ¿no? Uh -huh. donde, donde el management es, está muy, muy, muy... forma parte de, de, de, de, del intrínseco de la empresa, ¿no? Bueno. Y para mí aquí ha sido clave. Si no hubiese sido una empresa familiar y no hubiese estado quien está adelante, no habría habido proyecto. Sí, lo que os lo que ha permitido, ¿no? Que, que, que desde arriba haya esa visión y, y se, claro. se permita hacer todo, ¿no? Si no... Eso es. Bueno, tío, muchísimas gracias por abrirnos la trastienda de, de Mercadona Tech, ¿no? Eh, hemos visto las lechugas, cómo colocáis todo y demás. Me parece súper bonito todo lo que estáis haciendo. Eh, para ser tú, llevar mucho tiempo ahí, lo que está claro, que te lo estás pasando muy bien y, y que estoy sí, aquí. Sí, sí. Muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a ti por, por permitirme hablar un ratillo y, y explayarme sobre el proyecto porque la verdad es que lo, lo disfruto. Se nota, se nota. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Chao.